Como podemos ver, es la primera vez que Trump encuentra el rechazo de los vecinos de su mansión histórica. El gobierno de Colombia tomó una decisión histórica de ofrecer estatus de protección temporal a los migrantes venezolanos. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal noticias al día donde lo que la gente rumora como un chisme aquí siempre lo contamos como primicia antes de iniciar nuestra noticia no se les olvide como siempre suscribirse a nuestro canal activar la campanita de notificaciones para que así no se puedan perder ninguna noticia y también compartir este canal con todos sus amigos en redes sociales ahora sí, anquemos en la última plenaria se presentaron en el Senado de Estados Unidos una resolución bipartidista para ratificar el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. De acuerdo con el documento expedido, cuenta con el apoyo de seis legisladores, los cuales también condenaron las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre, consideradas fraudulentas por la mayoría de la comunidad internacional. El presidente Joe Biden ya ha anticipado que considera al líder opositor como representante legítimo del país caribeño. Entre demócratas y republicanos, senadores estadounidenses se introdujeron este martes para una resolución de ratificación al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. En el dicho texto cuenta con la firma de seis senadores. Entre ellos el demócrata Bob Menéndez, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, y el republicano Marco Rubio, el legislador de más alto rango del subcomité de relaciones exteriores para el hemisferio occidental. También se le sumaron los demócratas Dick Turbin y Ben Cardin, y los republicanos Ted Cruz y Rick Scott. Algo que resaltaron los senadores e hicieron su respectiva denuncia fue la falta de elecciones libres y justas y transparentes en Venezuela, así como la continua erosión de la democracia y del Estado de Derecho. También reiteraron el reconocimiento a la Asamblea Nacional opositora descrita por Cruz como la última institución democrática que queda en Venezuela. Por su parte, el senador Marcos Rubio expresó de esta manera. Mientras que el gobierno dictatorial narradorista de Nicolás continúa redoblando sus esfuerzos por mantenerse en el poder de manera ilegítima, el Senado en pleno de Estados Unidos está enviando un gran mensaje bipartidista reafirmando su apoyo inquebrantable al presidente interino Guaidó. Al igual que Rubio, Rick Scott tiene fuertes vínculos con la comunidad venezolana en Estados Unidos Desde cuando fue gobernador de Florida, remarcó que Nicolás es un represor despiadado Que la desaparece y oprime a su propio pueblo Como senador de los Estados Unidos por el estado de Florida Ha hecho de la lucha por la libertad en América Latina y en todo el mundo una prioridad Y no me detendré hasta que el pueblo de Venezuela vea un día con democracia con la postura expresada en esta línea por la administración de Joe Biden, se ha reiterado a través de distintos funcionarios su voluntad de continuar apoyando a Guaidó. También la vocera del Departamento de Estado, Namita Pingings, se pronunció en este sentido. Aparte de Pingings, también se expresó el secretario de Estado, Anthony Blinken, quien lo calificó de brutal represor, y el vocero Ned Priest, quien indicó que ciertamente no esperamos ningún contacto con Nicolás a corto plazo. Alois Finjix indicó que el gobierno demócrata continuará actuando contra funcionarios del gobierno dictatorial de Nicolás y sus colaboradores, quienes se han involucrado en corrupción y violación de los derechos humanos y que seguirá trabajando con aliados y socios para favorecer y restablecer la democracia en Venezuela. Los que respaldaron la solución de este martes fueron los senadores demócratas Menéndez y Durbin, que también formaron parte del grupo que presentó a finales de enero un proyecto para otorgar estatus a la protección temporal a los venezolanos que hayan llegado al país de manera ilegal. La medida les permitirá residir y trabajar legalmente en el país. Iniciando el nuevo año, los legisladores por Florida, los demócratas Darren Soto y David Wasserman Scott y el republicano Mario díaz Balard habían presentado una propuesta similar en la Cámara de Representantes. Por último, ya en 2019, la Cámara Baja en Poder de los Demócratas aprobó una propuesta bipartidista para hacerlo que quedó bloqueada en el Senado, dominando en aquel entonces por los republicanos, pese al apoyo de senadores de ese partido, Marco Rubio entre ellos. Pasando a segunda noticia, a medida que avanzaba el juicio político, la Junta de Palm Beach se reunió para decidir si Donald Trump puede vivir en Malaraco varios de los vecinos no estuvieron de acuerdo al uso del club como residencia permanente el abogado del expresidente dijo que es un empleado de corporación dueña de la propiedad y tiene derecho el ayuntamiento postergó su decisión hasta abril por otra parte de forma simultánea el senado de los Estados Unidos aprobaba la constitucionalidad del juicio político contra Donald Trump en la ciudad de Palm Beach en Florida Allí se reunieron los ediles en su teleconferencia para debatir si el expresidente puede vivir en su club privado, Mara Largo, donde la audiencia del ayuntamiento siguió a las objeciones de vecinos de todos los cuales compraron sus propiedades en las proximidades de un club porque no se permitían residentes permanentes y ahora tiene uno con custodia del servicio secreto. Sin embargo, el argumento de los abogados de Trump es que técnicamente el expresidente es un empleado de la corporación propietaria de Mara Largo y el acuerdo escrito solo prohíbe que los miembros del club vivan allí, ya que, debido a otras normas de ciudad en Palm Beach, un club puede brindar residencia a sus empleados. Fue así como los ediles escucharon a la fiscalía, que acordó en general con la posición de los representantes del exmandatario. Luego de atender también las objeciones de los vecinos, establecieron que la decisión final se tomará en abril. Habrá que esperar. En este dicho documento, adicionando más información, resalta lo siguiente. No me parece que se haya realizado una violación. Al texto cortado en 1993, Margaret Seidman también dijo y se pronunció frente a esto, donde pues ella eh, es la presidenta del ayuntamiento. Y agregó que no hay nada que pudiera prohibir que Trump viviera en Mar -a Largo en la suite del propietario Donde Trump está instalado desde horas antes de la asunción del sucesor Joe Biden el 20 de enero El fiscal municipal John Randolph en su presentación dijo que el expresidente Cumple con los requisitos para ser considerado empleado de club y por ende puede vivir allí Este tipo cuando camina por la propiedad parece el alcalde de Mar -a Largo. Así lo dijo Siempre está presente y le encanta, supervisa la propiedad, evalúa el desempeño de los empleados, todo el tiempo hace eso. Aclaró John Mario, en el abogado de Trump, que sugiere mejoras en el referido a la operación del club. Analiza las finanzas del club, asiste a eventos en el club y les da bienvenidas a las personas invitadas y le agradece a todo el mundo que llega. Saluda a los miembros y a sus invitados cuando los ve, recomienda eventos para realizar en el club sugiere candidatos a la membresía y forma parte de documentación que les concierne. Como podemos ver, es la primera vez que Trump encuentra el rechazo de los vecinos de su mansión histórica, ubicada en un espacio casi de 7 hectáreas de la isla de Palm Beach, frente al West Park Beach y al norte de Miami y el Fort Lauderdale. Recordemos que antes de asumir en 2016 durante la campaña electoral, había instalado un mastil para la bandera, cuyo tamaño es gigantesco y excedía los límites municipales de altura. Durante su presidencia hubo denuncias por calles bloqueadas y tráfico excesivo debido a los viajes frecuentes de Tom a su resort. Obligarlo a mudarse a otra propiedad cercana en Palm Beach era más perturbador para los vecinos. Dijo así Mario en un debate, tonto honestamente, agregó. El exmandatario Trump ha tratado de mantener un perfil bajo desde que se mudó. En algún momento se ha encontrado con el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y ha creado pues, una oficina del expresidente que opera en Palm Beach. Y aunque en principio puede seguir viviendo en mar a largo hasta abril, perdió algunos de los beneficios que acompañaban la presidencia. El aeropuerto instalado en el club para acomodar eh, al Marín One que está siendo demolido De manera coloquial lo que están manifestando los socios y vecinos es la incomodidad de vivir cerca al exmandatario Donald Trump precisamente por su popularidad Y es cierto malestar que existe entre sus opositores lo que hace prever que puede presentarse protestas y aglomeraciones que puedan incomodar la tranquilidad del sector Pasando a tercera noticia de admirable calificó la Unión Europea la histórica decisión de Colombia de acoger al éxodo venezolano. Los 27 que conforman el bloque afirmaron que es un paso extraordinario, valiente y sin precedentes, que debería contribuir a reducir el sufrimiento humano para los migrantes. Estudiando la avalancha de migrantes, el gobierno de Colombia tomó una decisión histórica de ofrecer estatus de protección temporal a los migrantes venezolanos. Mirándolos desde cualquier punto de vista, este paso extraordinario, valiente y sin precedentes debería contribuir a reducir el sufrimiento humano para los migrantes venezolanos en Colombia. Al mismo tiempo, proporciona oportunidades para una mejor asistencia, incluida la vacunación contra la contaminación de la pandemia, protección y soluciones duraderas, declaró el Club Comunitario. En este sentido, la Unión Europea expresó en un comunicado en conjunto de altos representantes de la Unión para asuntos exteriores, Josep Borrell y el comisario de gestión de crisis Janes Lenarcic. Por eso, con el continuo deterioro de la situación humanitaria en Venezuela, los efectos colaterales de la crisis migratoria y de refugio sigue siendo motivo de gran preocupación para la Unión Europea, señalaron ambos. Sabemos que ya son unos 5.5 millones de venezolanos que han abandonado su país en búsqueda de protección, asistencia y empleo. Ahora somos conscientes con más de 1.7 millones de migrantes venezolanos en su territorio y 40.000 entrando cada mes, donde Colombia es de largo el país más afectado. Este nuevo estatus de protección ofrecerá 10 años de protección y deberá facilitar la integración laboral y el acceso de los servicios sociales básicos. Así lo aseguraron. Y bueno amigos, así hemos hoy finalizado nuestras noticias, no se les olvide como siempre suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones, siempre los estamos viendo, los estamos leyendo, y trayéndoles las mejores noticias. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.